Como la más importante del organismo, como el agua para saber nadar. Si nos antoja provocamos un abismo. Y yo, ¿Y yo no le vamos ninguno de nosotros Siempre a pedir ayuda la a la que fuerza muscular y intestinal. En toda nuestra no hay nadie que nos suplante. Por eso hoy vení te voy con no, no, no hay que incriminar, porque porque si incriminar mi mamá dice que somos un de mierda Algunas nos sumamos con muchos timidos Vos, sos nuestra condena ¿Qué, ¿Qué pasa, carita, tenés miedo? Se va <risa> la morga, sueltando en el aire Todos los recuerdos que en la luna florecerán Que se funda mi alma junto a este traje Baja nuestro canto por las acequias de la ciudad